Les contamos un poquito de lo que traemos a este nuevo festival. Este es un año más donde estamos hoy, eh, acá con. con con nuestros queridos gamers a través, de, a través de OMEN y principalmente lo que venimos, lo que venimos a presentar es la nueva línea, la nueva línea de computadores OMEN, tanto la línea de notebooks como de desktops también como de algunas novedades en algunos periféricos y traemos acá de forma exclusiva aún algunos equipos que todavía no han sido lanzados para poder mostrarle a la gente un poquito qué es lo que viene y qué es lo que puede esperar para la Navidad. En términos generales lo que, lo que tiene la nueva eh, y una de las cosas que estamos mostrando acá es que nos subimos un poco a la tendencia de lo que está pasando en los temas de movilidad y es principalmente eh, que cada vez las cosas sean un poquito más pequeñas tengan mejores baterías y obviamente nadie quiere sacrificar performance y es gamer entonces, ¿qué es lo que tiene esta nueva línea? Por ejemplo, hasta el GT que 1070 Max Q obviamente con 16 guías de RAM con discutir de estado sólido y todo lo que finalmente necesita pero no solamente el tema de configuración creo que también hay un tema de experiencia de juego donde finalmente tenemos de, eh, bordes en las pantallas que son mucho más pequeños más delgados y obviamente eso hace que el equipo completo sea mucho así más pequeño más ligado más compacto que obviamente no eso es lo que uno cuando piensa finalmente en un en un, en un equipo Ver, finalmente siempre está pasando un equipo gigantesco y todo eso Estamos tratando de llevarlo a la normalidad Y que no solamente sea tu computador para jugar Sino que, te, que sea el computador que tienes todos los días Obviamente y no tengas una lesión de espalda en el, el intertanto Gracias a todos los que vinieron a visitar nuestro stand de, de Omen en PC Game, a los que jugaron, a los que ganaron, a los que perdieron. Así que vamos a seguir, vamos a estar en otros eventos también, así que los invito también a seguir a Omen en las redes sociales. Tenemos Omen by HB, que es la red social de Instagram, eh, y tenemos Omen Latam, que también es la es de, para Facebook también. Entonces nos pueden seguir a redes sociales para poder aprender un poquito más de Omen, para que sepan que estamos, para que tengan acceso a saber de los nuevos productos y evento Los que quieran estar, vamos a tener torneos online, vamos a tener torneos de cosplay vamos a tener un montón de otras cosas Así que quédense atentos finalmente a lo que viene Omen porque, bueno, se viene, se viene Bueno, chicos de pagua.cl les envío un gran saludo desde acá de Festi Game con Omen